Y vamos ya a nuestra última excursión de estas vacaciones, que va a ser al desierto de Taberna. Vamos a hacer una ruta 4x4 en todo terreno. Y bueno, os enseñaré un poco lo que es el desierto de Tabernas en España. Eh, poca gente sabe que hay un desierto, pero sí hay desierto y está en la zona de Almería, en lo que es Tabernas. Ahí es donde hacían las películas del oeste, donde. Donde se han hecho muchísimas películas de, de Hollywood. Y bueno, vamos a ver qué tal. Nunca hemos ido, es una base, una experiencia nueva. Y no sé qué nos deparará. Supongo que estará chulo el desierto. Digo yo. Sí, ¿no? Así que nada, empieza el vídeo de la excursión. Qué curiosa la oficina de información turística que hay aquí. Es un, una casa de los vaqueros. también es conocido por su castillo, que ahí lo veis. Nunca hemos estado y a ver si algún día vamos a verlo, pero que es muy conocida por su castillo y por su aceite de oliva, que se llama aceite Castillo de Tabernas sí, también. Sabes que me gusta muchas veces grabar los paneles para que veáis la oferta que hay aquí en Tabernas si venís. Pues, bueno, Hablando del poblado del oeste, el castillo. Un poco lo que es el pueblo, los paisajes que hay desérticos, el aceite de oliva, turismo de senderismo, la gastronomía, eh, el manejo de, de las energías renovables como es el sol y la tierra de cine que os comentaba anteriormente. pues ya vamos de vuelta para la casa y bueno como habéis visto en, las, en el vídeo os he dejado eh, varias, varias imágenes del desierto que mola un montón eh, la guía se llama Cristina nos ha atendido de maravilla os recomendamos que si os decís alguna vez a conocerlo lo hagáis con, con, con esta gente que, que lo hace genial dejaré en la descripción el contacto de ellos y eh, que deciros que nada, que, na, que le, tenemos un desierto en España y en Europa, por bueno, el único desierto de Europa y que la gente no lo conoce, y está aquí en Almería. Así que si venís a Almería y queréis ver el desierto, pues. Y las películas que se han hecho aquí. Y serie? las películas que se han hecho aquí, nos ha explicado, pues La Orden Arabia, Indiana Jones, de eh, los Spaghetti Westers, eh, hay escenas de Juego de Tronos, bueno, un montón de pelis y nada y deciros eso bueno hey, que se me olvida quiero recomendar en este vídeo el canal de happy longa que es una chica que hace tutoriales de belleza hace unboxings eh, hace videoraciones bueno tiene un canal súper divertido es una tía súper positiva que os invito a que la veáis y nada deciros de nuevo que ya estoy un poquitito más cerca de los 500 suscriptores que cuando llegue a esos suscriptores haré un sorteo en mi canal y nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo, suscribiros. suscribiros. Así llegamos los clientes a hacer sorteo de una puñetera vez. Sí, porque tengo a majo, majo. A que por la favor, tengo, la tengo frita, por favor. Vamos a hacer ese sorteo de 500 y suscriptores. Ya una vez. <ríe> Venga, hasta luego.